Bienvenidos a un nuevo video de tu canal El Mel Hoy estaremos viendo este nuevo ejercicio Que muchos me han estado pidiendo eh, Si usted ha llegado por primera vez No olviden suscribirse y activar La campanita para que Youtube Les mande una notificación cuando estoy subiendo Un nuevo video y así para que estén atentos a Todos mis videos y que les va a ser De mucha ayuda Sin más comentarios iniciamos con este nuevo dibujo Que vemos acá un rayo de 25 Una distancia de 5, de 10, de 2 De 15, de 2, de 15 y de 2 de 15, no un radio de 5, vemos y una distancia de 4 que vamos a estar haciendo esta figura, ok. Y para ello vamos a hacer primeramente un radio de 25, vamos a inicio, hacemos radio, hacemos un radio de 25, ok luego de realizar el radio de 25 vamos a acercar esta figura, vamos a hacer office, el comando office con una distancia de, 20, de 5, ok, office de 5 de ¿okay? Office de 5 Acá tenemos y otro office de 10, vamos office de 10, ok, office de 10 y luego dice office de 2, no, una distancia de 2, una distancia de 2 que viene a ser 2 veces, luego una distancia de 15, realizamos office 15, igualmente viene una distancia de 2, igualmente office 2, 1, 2, ok, luego viene otra vez 15, office 15, una distancia de 15, 1, 2, oh, perdón, 1 nomás, 1 nomás, ahora luego viene de 2, un office, vamos clic en comando office, 2, viene 1, 2, luego viene el comando office, una distancia de 15, igualmente de 15, no, una distancia de 15, luego un, un, por último, una distancia de 4, ok. Ya, luego luego vamos a hacer una línea del centro al último círculo ok del centro hasta el último círculo ok a ver aquí hasta el último círculo luego vamos a hacer un un array no un, un comando array Polar Array para que estar generando esas líneas que viene, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces 13 un en doble por 2 que tiene la mitad nada más. Entonces sería un Array de 26. Ok, hacemos Array, seleccionamos Array, comandos ítems de 26. 26 ítems. Luego damos X, exportar, no, ejecutar exportar o si nos vamos al inicio vamos al comando exportar donde está el comando exportar dónde aquí está vamos al comando de explotar ok listo ya está ahora nos vamos a ubicar en esta distancia luego vamos a eliminar lo resto no para que vamos a eliminar para que estar haciendo las figuras del radio de 5 estas radio de 5 no estas figuras que nos muestra ok vamos al comando trim parte superior trim vamos a eliminar por ejemplo a ver, vamos a eliminar de acá trim, vamos a eliminar ahí luego vamos a eliminar esta parte también ok luego los restos vamos a borrarle ok vamos a borrarle vamos a borrarle porque luego vamos a estar generando igualmente ok ahora luego vamos a hacer una línea con, con, con muestra aquí okay, Hacemos una línea del punto centro a este, a este lado. Y el otro lado a este lado. Okay, luego vamos a eliminar este radio. Que no nos sirve. Luego vamos a acá dice un radio de 5. Vamos radio. En este punto un radio de 5. Un radio de 5. Un radio de 5. Luego vamos al comando trim. Comando trim que vamos eliminando esta parte. Listo. Ahora otra vez comando trim. Vamos a eliminar esto. Luego vamos, por último, vamos a hacer un radio de 5, de también igualmente, de este punto, punto medio, y un radio de 5. Vamos al comando trim, eliminamos, eliminamos, ok, seleccionado, suprimido. Ahora luego, por último, vamos a hacer estas líneas, que viene a ser comando línea, punto medio, punto medio, vamos al trim, a este borda. Luego vamos a eliminar estas líneas, luego vamos al comando trim listo, ok, este vamos a eliminar esta línea también, y nos vamos a quedar de esa manera ahora vamos a poner esta línea, porque viene una línea muy opaco, vamos a sus propiedades vamos a cambiar de color 252, igualmente este esta circunferencia, vamos a cambiar de otro color listo, vamos a poner una línea más gruesa ok, línea más gruesa vamos a colocar uno de 35 luego vamos a eliminar esta, esta ventana nos vamos a línea, nos vamos al comando array, ubicamos punto medio hacemos clic ahí, enter seleccionamos y ponemos acá ítems 26 ítems ok, 26 items, luego vamos a seleccionar todo hacemos shift Seleccionamos el que no, no, ya no queremos hacerlo. Luego está seleccionado todo. Igualmente vamos al comando array. Array. Ubicamos punto medio. Listo. Ok. Seleccionamos el, el, la figura que hemos realizado. Vamos a ítems. Y nos vamos 26 ítems. Ok. Listo. Y ahí tenemos ya la figura en 2D con el AutoCAD 2023. Sin más comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. chao chao